Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien hoy ¿Por qué te volteas, Amix? ¿Dónde estás? Aquí están 100.000 ¡Oh! fantasmitas ¡Mmm! en Instagram Ok, fantasmitas, hoy estoy súper contenta La verdad es que, bueno, si me siguen en Instagram sabrán que estoy grabando varios videos hoy Entonces no sé cuál video vaya primero que otro Pero... Escuchan eso Es mi globo Okay. Pero lo importante de todo es que tenemos nueva intro, está preciosa, muchísimas gracias a Edith y Salma que hicieron posible esto, quedó exactamente como yo pues lo había como imaginado en mi cabeza, quedé súper contenta, ya nos hacía falta que al canal a nosotros fantasmitas, así como una intro, una outro y todo eso, muchas gracias, estoy muy contenta con el resultado, espero que les guste muchísimo, igual que a mí porque yo quedé súper súper encantada, pero bueno, el día de hoy tenemos sus experiencias paranormales, ahora sí estamos derechos... Ya no tanto. Y, ¿sabes que Se me hace que Chuck lo anda moviendo por ahí. Porque está ventana cerrada, puerta cerrada. porque se está moviendo? No, no tengo idea. Pero bueno. El día de hoy tenemos sus experiencias paranormales. Ya hace ratito que no se las traía. Entonces, hoy recuerden que son tres historias las que cuento. Son de ustedes. Y tienen un mail súper, súper especial para ustedes. Si ustedes abren, aquí como que la cajita de descripción, ahí hay un mail que dice negocios. Ese solo es de solos para negocios. Y... Hay otro donde dice eh, mail exclusivo para fantasmitas, para casos, para sus historias y demás. Favor de ese usar para enviarme su historia, porque en el de negocios no solo yo me tomo ahí. Entonces um, hay como un filtro y si no me lo pasan, pues ya nunca vi su historia. Por eso es importante que me manden al que abrí solamente para sus historias. Y pues bueno, yo les recomiendo que me sigan en Instagram, en TikTok, en todos lados. En Instagram pues son con más actualizaciones de todas las muñecas que esto que el otro. TikTok ya estoy subiendo por ahí. Y si ven um, casos raros, cuentas extrañas, algún video extraño, por favor etiquétenme. Y pues bueno, vámonos adelante con estas historias. Si no están suscritos, si están viendo este video, que están esperando? O sea, si no quieren que choque el fantasma que mueve el... Globo aquí en el cuarto maldito vaya a su casa a visitarlos Yo les recomiendo que se suscriban a este canal Y ahora sí, vámonos directito a lo que es este video Ay, disculpen mi cabello si no quiso como cooperar hoy Porque vean esto Hoy como que dijo, no María José, hoy no Pero no nos vamos a detener por eso la primera historia que tenemos hoy es de Megan, creo que sí, eh, tu nombre es Megan. Recuerden, si su mail no trae como que su nombre verdadero, así dejármelo en su mensaje porque yo me estoy guiando como en el nombre que trae el mail porque no trae otro nombre. Pero bueno, ella nos cuenta que cuando era pequeña tuvo una experiencia que la anduvo persiguiendo varios años después. Ah, cuando ella era pequeña, le gustaba muchísimo, muchísimo, Le encantaba jugar en un cuarto que era de su tía. Pero entonces, pues normal, ¿no? O sea, la puerta de que la tenía abierta y pues ella estaba jugando ahí. Pero dice que recuerda súper súper bien, como si lo estuviera casi viviendo días antes, que en, lo, en el espacio que queda de cuando la puerta está abierta, ahí atrás vivía una niña. O bueno, ella sentía que vivía ahí, pues, pero ahí como que se aparecía. Y ella cuando era pequeña, pues, como que no tenemos nosotros conciencia de que, ay, este, esto está malo, o es un fantasma, o lo que sea. Pues simplemente veía una niña ahí, y que la niña le hacía así como de que, ven, o sea, vamos a jugar, ven acá. Y ella así como de que, no, o sea, nunca le dijo que sí, que sí, vamos a jugar, ni nada, y nunca se acercó ahí donde estaba. Pero la veía seguido, de que ahí andaba, ¿no? La niña. Y ella la veía perfecto, hasta decía Bueno, pues quién sabe qué tiene la niña, quién sabe por qué no se sale de ahí Hasta que llegó un punto en donde la niña sí le seguía diciendo así como que Ven, ven, ven Y Megan así como, no Un día le dijo así como de que no, no quiero ir a jugar Y recuerda que dice ella que pues en su cabeza de niña Se acuerda que le hizo una cara muy fea Tanto que ella ahora sí, después de mucho tiempo de estarla viendo Que le decía, ven, vamos a jugar y todo eso Salió corriendo de ahí de, del cuarto, ya no aguantó por esa fea cara que le hizo y pues salió corriendo el cuarto de su tía. Ahora, ¿por qué les digo que la persiguió como tiempo después? Ella, mmm, a pesar de que era pequeña, se acordaba muy bien, ¿no? Como que de este ente, de este espíritu, se acordaba muy bien. Tanto que por las noches ella empezaba a soñarla, como si, como ella ya no iba ahí al cuarto de su tía, pues ahora se le quería manifestar por otro medio, ¿no? Que pues eran sus sueños. Y la misma persona, o sea, la misma niña, y también le decía lo mismo de que, pues de, de, de que quería jugar, de que porque la había abandonado, o sea, abandonado, de que pues ya no iba ahí al cuarto de su tía. Y ella cuando empieza a soñar eso, pues empieza a asustar, porque dice, ok, entonces no era tanto como que algo alguna cosa, así como que yo me hubiera inventado, o de que un recuerdo, así como de que... Como que te acuerdas, pero al mismo tiempo como que no sabes si sí pasó en realidad o tú lo imaginaste, pues cuando eres pequeña, como que estas cosas pasan y se asustaba de soñarla porque era como confirmar de que sí la veía antes ahora esta no fue la única vez que ella la soñó la soñaban varias veces y en uno de esos sueños le decía que... así como de que mira si me quieres ayudar, si quieres que yo ya deje de venir aquí contigo ayúdame a vengarme de mis papás no, no crean que me hagan correr así de que sí, déjeme vengo no, no, no, sino fue a preguntarle a su abuela porque su abuela vivía en esa casa donde se aparecía la niña de que, oye, aquí en esta casa pasó algo extraño antes, o cosas así, porque mira, que esto, que lo otro, que aquello, ya le contó toda la historia. Entonces su abuela le dice que en esa casa decían que sí vivía una familia antes. Dice que vivían a uh, una familia con. Pues, o sea, papá, mamá y su hija. Pero que a la hija no. como que no la querían mucho, no le hacían como mucho caso. Y ella empezó como a. pues portarse mal, como ustedes le quieran llamar pues al ver como que sus papás como que no le hacían mucho caso y empezó como con las cosas así como diabólicas y demás pasó pues tiempo que esta niña hizo esto hasta que sus papás la vieron y pues la llevaron como a un hospital psicológico y ahí se quedó y salió como por buen comportamiento y la niña llegó a la casa otra vez así como, pues como si nada hubiera pasado. La niña pues no decía mucho, así como de que mmm, pues ya todo está bien. Después empe empezaron a aparecer como plumas, animales muertos, o sea que la niña seguía haciendo como cosas, actividades extrañas. Hasta que los papás pues no tuvieron de otra y pues ustedes saben en qué acaban estas historias, ¿verdad? Entonces pues los papás deciden acabar con la niña. Y pues más o menos esa era como que la historia que se decía de esa casa Y probablemente pues era más o menos lo que se le andaba apareciendo a Megan A lo mejor así no tal cual Pero de que hubo rumores de que algo así pasó en esa casa Pues pasó, entonces pues ella no se va de ahí Porque pues prácticamente esa es su casa Y si le quitan la vida a alguien así de repente Esto suele suceder De que se queda ahí como atrapada el alma Porque pues no sabe bien qué ocurrió ¿Ustedes qué opinan? La siguiente historia es de Daniel Solórzano. Daniel nos cuenta que algo que ocurrió en su casa. O sea, está raro porque al mismo tiempo que es como una experiencia paranormal, parece ser que hubo como dos dimensiones en su casa al mismo tiempo, pero pues diferentes obviamente. Pero bueno, todo ocurrió. Un día que él pues había estado en la escuela, todo normal. O sea, no tiene mucho de, de que eso ocurrió. Y um, dice que se quedó dormido en su cama. Así, tal cual, vive en su casa con, con varios primos suyos y varios tíos y su mamá. Entonces se queda dormido en su cama, dice que como hasta las 7 más o menos, y que salió al baño, porque en algunas casas los baños están como que en el patio, entonces sale de la casa al patio para ir al baño y son como dos baños pegados. Entra uno, pero no cierra completamente la puerta porque no se iba pues a tardar, y la puerta se como que le dieron un cerronzote así, o sea se azotó muy fuerte, pues a sus espaldas y era así como, ok, sale, pero dice que fue así, o sea, en cuestión de dos segundos se escucha, y luego lo abrió y así de que le habló a su tía porque dice que en ese entonces cuando él despierta se da cuenta de que no hay mucha gente en su casa, solamente dos de sus tías entonces le dice el nombre de una, pues no, el nombre de la otra y tampoco, entonces no había nadie él se asusta, entra corriendo a su casa y una de sus tías que estaba ahí, lo ve y le dice a ver qué traes y ella le dijo, no, pues es que esto me pasó y no sé qué, no sé qué, ok, y le dice, a ver, vamos, entonces salen los dos, se ponen afuera de las dos puertas del baño, ya saben, mi objeto random siempre que tengo que traer en la mano. Entonces los dos se ponen así como que frente a las dos puertas y la tía empieza a decirle, bueno, lo que se acostumbra, ¿no? A veces de que decirle maldiciones al espíritu o si te asustan, eh, gritar maldiciones como para que se espanten y se vayan. Entonces esto empieza a hacer y les empieza, les empieza como a retar porque les dice así como de que um, azoten otra vez las puertas, a ver si están aquí, azótenlas, azotenlas, azótenlas. Tanto les estuvo diciendo que pum, hasta que se lo cumplieron porque pues sí se azotó otra puerta. Entonces, de la impresión, su tía se quedó así, como, o sea, dice que hasta se le fue el color eh, y se le fue la voz. Entonces ya no podía así como que, que ni para adelante ni para atrás, ya no sabía ni qué hacer porque se había impresionado mucho de que a lo mejor, ah, queriéndose como hacer la valiente de que con, con Daniel, porque pues ella era la adulta y pasó eso, entonces sí se asustó. Entonces vuelven a entrar a la casa como... Dice que trae, querían como hablarle a otro de sus tíos y así como que echar agua bendita y cosas así. Bueno, el caso es que dice que todos los cuartos que hay en su casa conectan al patio. Es decir, que no importa en qué cuarto estés, yo creo que todos ven lo que ocurre en el patio. Entonces, otro de sus tíos alcanzó a ver que ella andaban como haciendo eso y gritando, entonces también se acercó. Aquí cabe resaltar el detalle que los dos baños se aseguraron de que estuvieran solos, O sea, no había nadie adentro, obviamente Entonces fue como que un gritadero Así como que a ver, que el agua, que no sé qué, no sé qué Y por dentro de la casa No había nadie Entonces de repente ya que empieza a pasar todo esto Ven que hay luces prendidas Y ellos de que, ok, fue parte de lo que está aquí en el baño Se meten a ver quien era, y era el primo de Daniel que vivía ahí mismo, pero así de que acabado de salir de bañar, así cepillándose los dientes, como si acabara de salir del baño, pero recuerden que ellos justo estaban ahí y no había nadie, o sea, así de que, ah, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿dónde te bañaste? Pues en el baño, pero nosotros estábamos ahí, ¿no escuchaste el gritadero? Pues no, o sea, yo no escuché nada, por eso les digo como que dos dimensiones al mismo tiempo, pero raro. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Se ha pasado algo así de repente? Yo creo que no me ha pasado, o si sí, sí, tal vez mi cerebro ya lo bloqueó. Pero de que estuvo raro, estuvo raro. Porque todos estaban al mismo tiempo, en el mismo lugar, y unos no se vieron con otros y pasaron como cosas al mismo tiempo, pero... Ok. Y bueno, la última historia del día de hoy es de Arlet. Ahora, si ustedes gustan, puedo hacer como un poquito más investigado estos casos que hay en TikTok. Yo creo que si ustedes usan TikTok, a fuerza ya les apareció algunos de estos lives que están diario en todos lados. No importa si tú estás del lado dark de TikTok, no importa si estás del lado eh, coreano, del lado de los gatitos, del lado de donde tú quieras, siempre te van a aparecer estos en vivos, que son los maniquíes que se mueven, el señor como bañándose, así como que le está cayendo el chorro en la cara, el señor dormido... Uh, los elfos que se mueven o uno así como de que leyendo el tarot, así de que están toda la noche, todas las noches. ¿Tienen pilas del celular infinita? O oh, yo no sé. Pero bueno, el caso es que muchas personas, de hecho, yo hice un video en TikTok sobre eso. Pero bueno, aquí Arlet dice que justo. O sea, le estaba. estaba en TikTok. Eh, en su casa dice que viven su mamá, su papá, su hermano, su abuela materna, un primo suyo y la mamá de su primo, o sea, pues, su tía, pues. Entonces, dice que más o menos a las diez y media de la noche ya nadie sale de su cuarto. Pero Arlette, pues, se queda un poquito de más tiempo ahí en la sala, pues, así, viendo su celular o viendo una serie o lo que sea, ¿no? Pero se queda un ratito más en la noche. Entonces, justo estaba ahí viendo, estaba mensajándose con sus amigos... Y le tocó estos lives de TikTok Entonces ella empieza como que a grabarlos Y decir, ay, estos están bien raros Y no sé qué, y les digo Uno de esos lives es de que Unos maniquíes, dis, que se mueven Por eso es que, diz que los dejan grabando Toda la noche, y yo he visto Que de repente, yo no me quedo mucho La verdad es que no, yo, o sea, no Como que no, los veo tan Seguido que es así como de que, ay no Ni quiero ver, pero de repente Sí aparece, dependiendo la hora en que me meta si sí, me meto de que a las 9 de la noche están los maniquíes bien. Pero ya si me ando metiendo 2, 3 de la mañana a TikTok, si sí salen unos caídos, así todos descuartizados ahí. Entonces, eh, pues realmente no me he quedado yo a verificar si sí si se mueven en realidad o no. Pero bueno, justo Arleto estaba como que grabando eso. Y otro más que también es medio raro, que así como que rezan, pero eh, no sé, les digo como que toda la noche es lo raro. Entonces justo estaba haciendo esto y le empiezan a pasar cosas raras en su casa. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es que nos manda unas fotos porque dice que le azotan las puertas. De hecho, el mail que me mandó se llama puertas que se abren y se cierran solas. Una de las puertas que se abrió y se cerró sola es esta que ustedes están viendo en pantalla. Si se fijan, tiene como pues esta decoración que es muy, muy pesada. O sea, es como de herrería y está muy pesada como para que se abra y se cierre sola. De hecho, hasta para aires así de que super súper tormenta, está muy pesada para que se mueva sola y aún así, no solamente se abrió, sino que también se cerró sola. Hasta nos envió el audio que le envió a sus amigas de que ok, estaba como que toda a oscuras, porque pues ya estaba toda su gente y su familia dormida pero ella seguía ahí y justo le empiezan a pasar estas cosas. Así que, bueno Fantasmita, ¿ustedes qué opinan de este caso? ¿Quieren que uh, investigue un poco más como que cada caso de por qué se está haciendo este tipo de cosas o por lo menos el de los maniquíes que sí está extraño? ¿O... Hasta aquí lo dejamos. ¿O ustedes han visto estos lives? Yo creo que sí. Pero bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden regalarme un like si les gustó. Ahora voy a ponerte que primero los saludos y después el outro de los videos recomendados y demás hasta el final. Para que vean nuestra outro súper bonita. No sé qué dije hace unos segundos. Pero primero saludos y después el outro, ¿ok? Los quiero mucho y qué bueno que les gustó este video, si es que les gustó, les mando muchos besos y nos vemos al siguiente ay este, ojo me pica, qué traigo ahí, una hormiga un pelo, <risas> besitos bye